Hola familia, regresamos con otro video donde les voy a hablar sobre el nodo de Witnetka, el nodo del barrio. Que sé que muchos de ustedes ya son parte del, del nodo, pero para los jugadores nuevos que quieren aprender un poquito sobre los nodos o tienen pensado hacer su propio nodo, voy a explicar cómo funciona nuestro nodo y tal vez esto les ayude a ustedes a hacer comenzar su propio nodo si es, es lo que quieren. Bueno. Nuestro nodo está en Witnerka, en la ciudad de Los Ángeles, en la parte norte. El nodo lo comenzamos, si mal no recuerdo, creo que fue en marzo del 2022. y sí, este año fue que comenzamos a hacer el nodo. Este barrio tiene más de 9000 propiedades. Aún quedan propiedades por mintiar, creo que quedan como unas 700, 800 propiedades aún disponibles. El precio promedio de las FCA es de como 9,000 UPEX. Hay propiedades más grandes um, que son como de 100,000, de 123,000 si quieren construir algo un poquito más grande. Pero aquí muchos de los miembros del barrio empezaron a comprar en esta área. Y en el momento tenemos trenes de Sparks. Importante, si van a empezar su nodo, que sepan cómo funcionen los trenes de Sparks para que se organicen y puedan construir. Lamentablemente obtener Sparks no es tan fácil. Se tienen que comprar. Un Spark cuesta 460 dólares. Se pueden obtener este, haciendo el check-in diario, entrando todos los días a, al juego. La cacería de tesoros, por ejemplo, ahorita estamos en la cacería de tesoros. Estoy en Cooling porque afortunadamente Encontré uno en Chicago. Se pueden también encontrar en los tesoros estándares y los exclusivos y los raros. O participando en eventos. Participé en el evento, en el tour de Porto. Me gasté creo que 6.000, mil UPEX por el viaje. Me dieron 0.01 Sparks. No es muchísimo. Pero para mí es importante. Cada vez que puedo obtener Sparks trato de participar en esos eventos que tenga yo que pagar. Bueno, importante escoger un barrio donde las propiedades sean lo suficientemente grandes para que entren propiedades uh, de diferentes tamaños. También esto depende del propósito del nodo. ¿Para qué van a ser su nodo? ¿Será para negocios? ¿Será simplemente para tener una comunidad? ¿Será para tener fábricas? será para los circuitos, cuál será el propósito de su nodo que van a querer hacer. Importante, porque eso les va a ayudar a determinar el tamaño de las propiedades. Quisimos hacer un nodo en Nashville, pero cuando encontramos un barrio donde las propiedades costaban como 1,800 UPEX, las FSA, todo el mundo nos emocionamos, invitamos a muchos miembros. Lamentablemente nos dimos cuenta después que no se podían construir ni las casitas esas pequeñitas dentro de esas propiedades así es que cuando escojan su nodo vean que sean de un tamaño lo suficientemente grande para que puedan construir en en el Tesco mi maquinita todavía no sirve tenemos aquí a rosa nos hizo el logo tenemos aquí el una sección de Winerca, información sobre los trenes todo esto importante que si tienen un Discord que organicen algo así para que los jugadores puedan tener un lugar donde platicar o hacer preguntas sobre el nodo Messi es el que se encarga del nodo en el barrio requiere mucho mucho trabajo esto de los trenes de Sparks nadie nos está pagando para hacer esto nadie le paga a Messi simplemente lo está haciendo de corazón para ayudar a la comunidad importante si ustedes van a hacer su nodo que tengan ese apoyo de uno o dos jugadores que los puedan ayudar a, a hacerse responsables de mantener este tren en marcha entonces aquí si quieren entrar al nodo si tienen más preguntas entren aquí uh, y hagan preguntas sobre el nodo ok Aquí tiene, por ejemplo, Messi, los diferentes tipos de trenes básicos, intermedios, avanzados. Importante que, que se organicen con todo esto. Bueno, ya hablamos de eso. Ahora vamos a hablar, familia, sobre... Ok, que también tenemos el nodo aquí en la página de Aplan. Creo que somos los únicos que tenemos la descripción en dos idiomas pero el propósito del, del nodo uh, se, se enfoca en ayudar a los jugadores de habla hispana en Aplan para crear una comunidad dentro del metaverso estamos ubicados en la ciudad de los ángeles donde creceremos juntos en el metaverso de Aplan. si le aprietan aquí sin mal no recuerdo los lleva al discord lo que les acabo de, de enseñar para llegar a esta sección muy simple váyanse a la página de Aplan, váyanse a comunidad al directorio y se está tardando un poquito se van aquí a ciudades y barrios y aquí es donde estamos en la lista de, de, de los barrios de los nodos si quieren um, llegar al al discord pero tenemos en la descripción del video siempre tengo la, el link para entrar al, al server también como pueden ver familia esto sí me, me gusta presumir de esto de esto sí presumo estamos en la posición número 13 de los nodos Déjenla un poquito más grande para que no los deje yo ciegos este se este hicieron un evento hace más de un mes creo donde ya podemos elegir nuestro domicilio. Hice un video hace como cuatro semanas, tres semanas no me acuerdo, donde les enseñé cómo pueden escoger su domicilio, su hogar en APLAN. Y también tienen su tabla de liderazgo donde ven qué barrio tiene la mayor cantidad de jugadores que dicen que ese barrio es su, su domicilio, su casa. Porridge, Porridge Parks es un, un barrio muy enorme, muy bien organizado, fue uno de los primeros que se organizó muy bien. Y tiene 136 miembros ahorita. Nosotros sí tenemos algo, 35 miembros del barrio que eligieron uh, formar parte del nodo. Y hay muchísimos, por ejemplo, um, tenemos Los Ángeles, hay muchos, muchos de Los Ángeles que decidieron hacer su su nodo ahí o decir que ahí es su domicilio una de las razones creo por, lo, por las cuales los ángeles está muy activo es porque es una ciudad de nivel 1 de importancia y muchos creen y nosotros también que tener un nodo en los ángeles nos ayudará en el futuro para sacarle ganancia al juego cuando tengamos negocios cuando los miembros tengan sus propios negocios la gente va a querer ir a los ángeles no sé en lugar de ir a nashville pero pueden hacer su nodo donde quieran creo que aquí en, en río de, de janeiro la comunidad portuguesa de la comunidad de, de brasil empo, empe, empezó a hacer su nodo ahí cuando lo abrieron y tienen 56 miembros ah, me gustaría muchísimo que llegáramos a los primeros 10 pero no no estamos tan lejos, nos faltan unos 12 y poco a poquito ahí la llevamos. Creo que en un futuro uh, la gente va a ir cambiando de domicilio. Por ejemplo, si abren una ciudad en abren Tokio, por ejemplo, alguna ciudad en Asia, vamos a ver cómo muchos de estos números van a cambiar en el futuro porque la gente va a querer ser Tener su casa en el metaverso, pero que esté en Asia o en Europa. Así es que creo que estos números van a ir cambiando poco a poco. Um, como les decía, si quieren comprar, aún, aún hay propiedades FCA o propiedades grandes, pero también lo que pueden hacer, familia, es venirse aquí a UPEXLAN y buscar las propiedades más baratas en el barrio. Aquí está Winerka, hay propiedades a precio mint. Por ejemplo yo estoy en chicago y no quiero andar viajando hasta los ángeles gastando 4000 upex por el boleto de ida y vuelta para ir a comprar una propiedad de una propiedad uh, que aún esté mintiada por ejemplo esta o me consigo un agente FCA. así es que hay buenas propiedades aún uh, como les decía muchos empezamos aquí en esta área del de Wineka pero en sí el chiste es que en el futuro todo el barrio de Wineka ya se desarrollado para que nos ayudemos ahora qué? ese es el propósito de este nodo creo que el primer propósito principal es la comunidad un nodo nos tiene que dar esa comunidad donde nos apoyen a no solo económicamente pero moralmente uh, por ejemplo si son activos en, en el barrio en el discord y andan buscando tesoros son de los que se dedican a buscar tesoros tenemos la sala de búsqueda de tesoros donde ahí todo mundo va y se desahoga de la frustración o va y enseña los tesoros que se han ganado de sparks de upex y todos celebramos juntos también donde les enseñamos a los jugadores a ser mejores cazadores de tesoros. Entonces, eso es algo que nosotros le damos a la comunidad, ayudarlos a crecer en el juego. Cada vez que hay un cambio, por ejemplo, teníamos una sección de swaps, donde muchos, muchos de los miembros tomaron ventaja antes de que los quitaran, y gracias a eso pudieron llegar a nivel de director solamente haciendo swaps ya no tenemos los swaps así es que ya ese canal esos canales ya no los usamos tanto de verdad cuando camino de los tesoros no sabemos si cómo nos van a afectar hice el video ayer hablando sobre de esto pero cada vez que hay un cambio la comunidad está ahí para apoyarnos y ver de qué forma podemos sacarle ganancia al juego. Importante si van a hacer su nodo, que, ten, que tomen eso en cuenta. No solo, no solo por hagan un nodo para decir que tienen un nodo y son los dueños del nodo empezaron algo. ¿Qué servicios le van a ofrecer a la comunidad? Como les dije, cada nodo va a ofrecer algo diferente. Creo que nosotros lo que ofrecemos más que nada ahorita es ese apoyo de comunidad para explicarles a los jugadores cómo poder entender, avanzar en el juego es lo que más que nada creo que es lo que el barrio uh, es lo que hace en el momento hay otros nodos que se van a dedicar a las carreras hay otros nodos como el de el de Queens y creo que le mencioné esto en uno de los videos ya no sé cuál pero aquí vine me a comprar unas propiedades uh, en bell rose no se vayan a espantar eh, porque sé que muchos de ustedes no les gusta esto que todos los edificios estén chuecos pero miren este nodo familia se va a dedicar a hacer eventos de halloween de espanto por eso tienen las casas chuecas ahorita después de que terminen las construcciones en, en río voy a venir y construir estas tres que tengo tengo por acá voy a construirlas acá aunque dan algunas FCA creo pero esto es lo que este nodo va a ofrecer cada nodo va a ofrecer algo diferente está el nodo vamos a ver cuál Uy, dejen quito esto creo que está usando mucho ram vamos a ver al otro nodo ah sí el de Tech me later recuerden que está haciendo lo de upex roll verdad casi compró una propiedad ahí a ver cómo era el proyecto ah, creo que es esta en Lake Balboa está en la parte norte a la derecha del barrio de Winerca. él está haciendo un videojuego que va a usar hablan como base Dentro de este nodo, mini nodo, el Tech va a ser un videojuego. Lo que le dicen a uh, hacer algo encima de Aplano, arriba del blockchain. Casi le compro una la semana pasada cuando lo escuché hablar por el Twitter. Así es que cada, cada nodo familia tiene su propósito, propósito único. Y si van a empezar uno o se van a unir a uno, vean qué es lo que les ofrecen ese nodo o qué van a poder ofrecer ustedes en ese nodo que van a abrir. Si van a comenzar su nodo familia, tenemos un canal en la sala B. De... Déjenme regreso al Discord. Eventos, no, proyectos de los miembros. Lo único que tienen que hacer familia es... Llenar este formulario. Cuando lo llene me avisan que no reviso el correo diariamente. Y para que puedan entrar y poder anunciar su proyecto aquí. Les estamos dando un lugar especial a ustedes. Para que así sus mensajes no se pierdan y tampoco no hagan tanto spam anunciando su proyecto en todos los canales. Queremos tener organizado el Discord. Por ejemplo, aquí tenemos a Rodrigo y tiene su tienda de exploradores. Vayan, lean las, las reglas, por favor. Pero si quieren, tienen un proyecto. No necesariamente tiene que ser de nodos, pero de tiendas de diseñadores, no sé. Vengan y anuncio aquí. Por ejemplo, hace dos semanas me llegó un mensaje de un jugador nuevo que es programador. Y quiere hacer, no sé, ofrecer servicios como cosas de blockchain, como el, el Optimizer, ¿verdad? He hecho algunos videos de, de esto, de todo lo que se puede hacer aquí. Um, no hay servicio en español. Y siempre lo he dicho, miren, aquí aquí está Andrés usando este servicio. Siempre lo he dicho. El primer jugador que ofrezca estos servicios, que ofrecen todos estos, o como el Metamaps, en español, ese jugador le va a sacar mucha ganancia al juego, porque puede, por ejemplo, el Master, creo que para, una vez que usemos unos 5, no, 8 servicios, 8 reportes, algo así o 10, quiere que visitemos alguna de sus propiedades para que nos dé créditos para poder us usar el servidor para obtener cualquier información que, que nos dé el, el servidor entonces le dije eso al jugador ese que me contactó que es programador le dije que si él puede hacer algo parecido a esto que, que nos diga para que llene el formulario y ponga su su proyecto aquí en el bar los queremos apoyar como les dije es importante que cuando hagan su proyecto, vayan a la página de APLAN, llenen el formulario, porque tuvimos que llenar un formulario para que puedan entrar aquí. Uh, aquí estamos en el, la otra sección de APLAN, estamos en Gameplay, Estrategias, y aquí está el nodo, si seleccionan aquí, los llevan al, al disco del bar. Importante que pongan su proyecto aquí para que la gente los vea. Pero ¿qué, también, ¿qué queremos hacer ahorita con el barrio en el futuro? Una vez que lo empecemos a construir, muchos quieren tener sus propios negocios. Por ejemplo, Zebras ya tiene su negocio, su negocio tiene su fábrica lista. Lo único que necesita es buscar un, una persona que sepa diseñar. No sé si hablé de esto antes o en el barrio. Pero por ejemplo Prospector, uno de los miembros, es buenísimo para diseñar. Si él por ejemplo se asocia con Cebras, alguien que tiene, tenga una, una fábrica, los dos se asocian, Prospector hace el diseño, Cebras se dedica a fabricar porque se necesitan Sparks, él tiene más de 20 Sparks, se dará más fácil fabricar, fabricar. En cambio si Prospector solamente tiene un Spark, se tardará días o semanas para terminar un adorno si ellos se pueden asociar prospecto hace ese diseño se manda y se manda como el dueño de la fábrica tiene que mandar el diseño a los de aplan para que lo aprueben. si lo aprueban, y digamos que alguien más compre un terrenito aquí y ahí ah, y ponga un showroom no sé Mariana hace el showroom aquí para la tienda para venderlo entonces, entre los tres se asocian y Mariana se, se encargue de, no sé, de hacer todo el marketing, de andar ahí todos los días anunciando sobre, sobre el, el, el, los adornos. Importante que sepan cómo darle publicidad a su negocio, el marketing, lo que le dice. Pero siendo parte de un nodo, no se les hará difícil porque pienso y creo que parte de la comunidad va a querer apoyarlos y si el diseño está bonito los diseños de prospecto están hermosos yo prefiero apoyar a los miembros del nodo que ir a otra ciudad y comprarle a otros uh, jugadores entonces es otra cosa que queremos ofrecer en el futuro apoyarlos económicamente prefiero gastar mi supex con ustedes que con alguien más. También en un futuro cuando ya se cuando se requiera transportar los adornos, estos que tenemos por ejemplo donde están los assets, cuando compre un adorno, o un explorador. Por ejemplo, este, este adorno. Si compro este en la tienda de, de Lío o del Chapu, lo compro, voy a tener que transportarlo a una de mis propiedades. Si no tengo auto, no tengo uno, voy a tener que pagarle a alguien para que transporte ese adorno, ese NFT a donde quiera yo mi opinión prefiero usar los servicios de transporte de un miembro del barrio que de otro jugador y así es como en el futuro nos vamos a ir ayudando poco a poco así es que si tienen un, un proyecto van a ser su nodo para ofrecer diferentes servicios importante que le dejen saber a su comunidad qué es lo que les van a dar cómo los va a beneficiar tener dos tres jugadores que los ayude muchísimo para mantener el orden muy importante mantener el, el orden dentro del Discord uh, en el futuro lo que yo quiero hacer no sé si se va a poder o no pero tener una granjita donde pueda yo tener caballitos unas gallinas porque en la vida de real es lo que quiero hacer también estoy en el proceso de eso uh, y crear estos animales cosas que tienen vida pero dentro de Aplan, y creo que se va a requerir una propiedad grande. O sea, A lo mejor ahorita me voy a, a Los Ángeles. Ahorita que soy en Cooling. Sí, ¿verdad? Ahorita que soy en Cooling me voy y tal vez compre esta propiedad. Para ver. Y es un, un, un riesgo que voy a tomar. Todo esto es un riesgo también, familia. Pero como ya veo que nos van a, a quitar los ingresos mensuales. Los van a ir reduciendo ya no voy a ganar tanto en los sparks digo en los cofres de tesoros va a ser un poquito más difícil hay que buscar maneras de sacarle ganancia al juego es hora de que todos nos pongamos a pensar qué negocio vamos a abrir o con quién nos vamos a asociar a ustedes que me han seguido desde el año pasado siempre he dicho que no es necesario invertir dinero en el juego lo único que tienen que invertir es su tiempo creo que esa ventanita como lo mencioné en el video anterior se está cerrando y ya va a ser muy muy difícil avanzar en el juego sin meterle dinero. Ahora es cosa de pensar, ¿qué negocio puedo empezar? ¿Con quién me puedo asociar para que juntos con nuestros recursos podamos empezar un negocio? Porque si puedo asociarme no sé sea, con prospecto otro jugador que sepa diseñar y él me hace los diseños de los nfts de las gallinitas de los conejitos o árboles plantas flores sé que habrá me imagino pero creo que habrá demanda de eso de esos servicios lo bueno es que yo tengo suficientes parks tengo upex me voy ganando que 7000 upex al día nada más en mis ingresos pasivos pero pronto no voy a tener eso no sé tal vez en un año cuando ya no se venda todo Winnerka lleguen más jugadores llegue un jugador que quiera ser parte del barrio ¿verdad? pero apenas empezó pero este jugador tal vez es un diseñador yo tengo mi fábrica tal vez vamos a poder hacer un trato y decir a este nuevo jugador ¿sabes qué? te dejo rentar no sé, este edificio, pero tú me ayudas con los diseños y ahí nos repartimos las ganancias 50-50, 60-40, no sé, creo que eso va a ser lo más difícil saber cómo se van a repartir las ganancias cuando se asocien con otros jugadores. Entonces esa sería otra forma que creo, que pienso. Voy a poder sacarle ganancia al juego. Asociarme en el futuro. Una vez que ya se venda todo el barrio. Que ya tenga más utilidad el barrio. Y la gente vea que estamos bien organizados. Van a querer. Nuevos jugadores van a querer entrar al barrio. Y tal vez alguien no pueda comprar una propiedad. Por 12 dólares. Que son. Uh, 12.000 mil UPEX. Algo así o 20 mil para esos jugadores nuevos se les hará muy muy difícil pero si les puedo rentar una propiedad por sus servicios que me puedan dar ellos los que sean tal vez sí valga la pena así es que familia importante que empiecen a cambiar su estrategia para que no nos quedemos atrás es hora de pensar en abrir negocios, de asociarse con otros miembros. Esto requiere mucho, mucho, mucho tiempo, lamentablemente. Pero si el juego llega a tener el éxito, el, éxito, el éxito que muchos esperamos, creo que valdrá la pena. Pero de vez en cuando nos ponemos a pensar y decimos, este juego ya se va a caer, lamentablemente, por las cosas que, que hacen los de habla. Um, pero este es el nodo de Winnerka familia en la descripción del video está el, el link para el Discord si lo encuentran acá aquí estamos también uh, estamos acá y recuerden estamos en la posición número 13 tenemos 35 miembros que han decidido entrar a hacer su domicilio en en Winerca y poco a poco vamos creciendo entre todos y nos vamos ayudando lo principal es que cuando hagan su nodo se organice bien encuentren unas dos tres personas que los van a apoyar porque requiere mucho mucho tiempo hacer esto cambien su estrategia entren al barrio a preguntar porque cuando lleguen los cambios de los tesoros la verdad no sé cómo nos van a afectar esperemos que no mucho porque así es como eran muchos jugadores estaban creando liquidez en el juego. Bueno, familia, espero que este video les haya gustado, que les dé un una mejor idea de cómo, cómo funciona el nodo de Winnerka, lo que les ofrecemos. Y si piensan hacer su propio proyecto, su propio nodo, con gusto los apoyamos. Váyanse al, al barrio, tienen el formulario, díganos qué es lo que quieren hacer. Para que les demos acceso a ese canal y puedan ir haciendo, creciendo dentro del juego. Ok, familia. Así es que no se les olvide dejarle un like si les gustó el video. Recuerden que a los 750 miembros vamos a regalar los, esos tres edificios en Porto. Y cuando lleguemos a los 1000 vamos a regalar esos townhouses en Río. Ahora sí, familia, me voy. Muchísimas gracias por acompañarme. Disfruten estos dos días que nos quedan de, de Sparks. No se desesperen y los esperamos ahí en la sala de búsqueda de tesoros para que se desahoguen sin problema. Tengan un bonito día, familia, y nos vemos despuesito en el metaverso.